aumento en la actividad solar que significaría un apagón de toda la tecnología como la conocemos provocando que se llegue a apagar el internet debido a las altas temperaturas que alcanzará la atmósfera crean que nos queremos sin luz y internet o se mentira de la nasa chicos no creo pero eso es falso lo que dicen chicos o es verdad lo que dicen en estados unidos yo eso es irreal lo que dicen chicos pero no creo que se queden sin luz y sin internet chicos épocas de caver Nicolás no se crean lo que dicen en mañana vía Jaime Mausandela de la de teoría viral de la tormenta solar es una mentira lo que dicen los científicos que se peiche el internet y la luz el internet y la edad de piedra eso falso chicos no se crean los que dicen eso es mentira lo que di en eso que se saquen un susto a ustedes mi querida audiencia pero bueno allá ellos todo se creen chicos y mi nombre es este Altelf. y son unos disculpen la grosería son una pinches mentirosos hijos de su puta madre es todo mi nombre es este al tela.